El FMLN te invita al gran cierre de campaña por más justicia social, junto a nuestra fórmula presidencial, Hugo y Karina. Ven con tu familia este domingo 27 de enero a las 8 de la mañana a la Alameda Juan Pablo II en San Salvador. Vamos todos y todas a reafirmar que este 3 de febrero, con nuestro voto por el FMLN, daremos continuidad a las grandes transformaciones de nuestro país. Vota FMLN.